En, en, tenemos un contrato de arrendamiento acá con los señores, pero ya ahorita ya nos toca mirar a ver qué hacemos. Pues me, nos dieron tres, tres meses de plazo para desocupar acá. Sabrán acaso ustedes, cuando algo se pierde algo queda. Algo queda en el olvido y algo queda en lo real. Tocó volver a empezar de nuevo. Aquí conviven la rumba y el derrumbe. Lo que es risa puede tornarse sangre, nadie cuida, todos se abrazan o se empujan, nadie sabe, la otra ciudad, las otras ciudades, nos pues no se enteran. A se les vuelve algo como obsesivo. Si alguien se muere, porque no va a ser posible que alguien se vaya? Tú puedes seguirlo queriendo no de la misma forma porque muda. Tú te puedes quedar esta noche aquí en el sofá y mañana te largas de mi casa, no te quiero volver a ver. No. Pero puede irse, puedes quererlo, Puede quererte. Atención, noticias de última hora. Una gran cantidad de bombas llueve sobre el Choco. Nos informan que una no explotó. Al parecer está por aquí, en algún lugar, en Zalaki. Entonces tenía una marimba. Pero la marimba no le daba bien. Le sale un hombre y le dice: Vea, usted está con ganas de tocar la marimba, ¿no? Le dice: Sí, hombre, con ganas a mí, aquí, señor, de tocar la, la marimba.